¿Qué opinas tú de cómo nos tratan los mexicanos? Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog bastante soleado el día de hoy Y yo estoy aquí camino a... Encontrarme con una celebridad mexicana el día de hoy, no estoy sola Me acompaña por acá Gise Hello Gise, ¿qué tal este día soleado? Me encanta, salí con el cabello mojado y mira, ya se está secando súper rápido Se secó, en cinco minutos, ¿Sí? ¿sí? Wow, qué okay, cool Bueno gente, como ustedes saben, pues estamos utilizando transporte público Porque hashtag hay que ahorrar y hashtag hay que aprender a moverse en la Ciudad de México Por el tráfico, así que vamos rumbo al metro Bueno, ya vamos aquí, ya bajando, pues en el metro. Yo estoy contenta. El día de hoy presiento que va a ser un gran, gran, grandioso día. Así que nada, quiero que vean este video hasta el final. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse en este momento. Gente, yo me encuentro aquí en la calle Madero Ustedes saben cuánto yo amo esta calle, verdad? Porque te sientes así como que, no sé, como que mucha gente caminando para arriba para abajo Gente, y qué bonita la Ciudad de México Ya está decoradita de Navidad Les voy a mostrar, está súper bonito esto Seguimos en el mes de Noviembre Esto lo estoy grabando un 26 de Noviembre Pero miren esta belleza Y acá está el artista mexicano que les comenté. Sí, ¿qué onda Oye, ¿qué, ¿qué tan artista eres tú Cheche? No, no, yo no soy ¿Tú amigo. no eres artista y por qué la gente te pide tantas fotos en la calle? Sí, <risa> no sé, nada más fue uno es que me pidieron. <risa> Oye gente, acá les presento a Cheche, yo creo que ya ustedes lo conocen, habían comentado por allí en el video que subí con él que cuando grabábamos, entonces aquí, aquí estamos. Vamos a dar una vuelta, estamos justo en el centro, frente al Zócalo. Cheche nos va a mostrar algunos lugarcitos aquí en México. Así que nada, ¿qué puedo esperar yo hoy, Cheche? Pues mira, más que nada que conozcas esta parte, esta zona del centro, donde vas a encontrar mercancía de todo. De todo. De todo. De, de, de todo. Y ahorita como ya pues se entra Navidad, vamos como a encontrar varias cositas de, acerca del templo. Cheche, yo tengo una duda con los mexicanos. Sí. Porque Mira, yo llegué a México y me dijeron inmediatamente Mi casa es tu casa. ¿Qué quieres decir con eso, por favor? Coméntame. Pues que es parte de darte la bienvenida. Pero pues, sí me están invitando a la casa o no? Sí, claro, por supuesto. O sea, desde que, obviamente, pues, eh, no es tan como como voy a llegar, pero sí avisa de que eres bienvenida a la sí. casa. Es como, mi casa es tu casa, eres bienvenida. Puedes agarrar, puedes tú tomar agua. Porque luego llegan a la casa y ¿puedo pasar a tu baño? Así, no, ah, es tu no, pues, es tu casa. Así de, oye, ¿me regalas un vaso de agua? Ah, eso mira, ya es que... está la cocina, ahí hay vasos y sírvete. Ok. Mi casa es tu casa, tú... Ya. siéntete como en tu casa. Ok. Ese sí. es el significado principal. Pero entonces no quiere decir que tengo como 20 mil casas acá en México, porque todo el mundo me dice tu casa, mi casa es tu casa. Ah, pues mira, ya tienes muchas casas. <risa> sí, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Oye, Cheche, sí. ¿y qué quiere decir eso de mande? Mande. Mande, cuando tú le dices mande. Ah, o sea, ¿cómo funciona es eso? Es como una palabra que, que ocupaba eh, mucho antes. Eh, pues ya personas, pues bueno, en ese caso era todavía a mis tíos, les llegó a tocar a mamá, de mande, como dígame. Pero es como en una manera de respeto, de respeto a tus mayores. Ok, entonces ya no se usa. Ahorita ya no la he escuchado muy se más seguido. ¿En serio? Ahorita ya no tanto. Wow. Pero o si sea, antes era así de... ¿Y si no le decías mande? Era pum, cachetador, no, sape o lo que te cayera ahí al momento. ¿Qué es sape, ¿Qué es sape es Así de que zape, pum. De que me van la a la dar cabeza. ahí en la cabeza. Sí. Oh. Cool. bueno, vamos a seguir aprendiendo <risa> Y bueno gente, como les comenté pues en este momento Estamos explorando un poco La calle Moneda Aquí en la Ciudad de México y estamos grabando Un super videazo porque estamos explorando Cómo es la Navidad Cómo se celebra la Navidad aquí En México y pues Cheche Nos está dando este grandioso tour Por este lugar, entonces les voy a dejar Este video que estoy grabando acá con la cámara Aquí abajo en la cajilla de Información para que lo vayan a ver Me He encontrado con un montón de puestos y y un montón de cosas y un montón de gente amable sobre todo porque si sí, gente méxico es sinónimo de gente buena y de gente amable está súper cool les voy a mostrar un poco qué se de siente tener a tantos extranjeros en tu país no pues la verdad es que es un orgullo para mí que les guste mucho méxico y precisamente a mí me gusta pues, mostrarles Muchas, las muchas caras que pueden encontrar acá en el país. Ok, eso me lleva a otra pregunta. Eso quiere decir que ya tú te consideras embajador mexicano para no. los extranjeros. Ah, no, ¿cómo es? No, así? Porque... Che, che. no claro la verdad sí. no, pero. Todos pues, te adoran. Me gusta mucho mostrarles <ríe> como parte, ¿no? Y ojalá y se dé otra oportunidad, pero digo, casi siempre hemos estado por aquí, por el centro. Uh -huh. Pero en otra ocasión vamos a conocer otros estados, un pueblito mágico Qué otra lindo. ciudad de México, otra ciudad de que México, más, sobre más todo. Cosas. Qué bello, Cheche. Che, ¿Te atreverías a venirte con nosotras a Panamá? Sí, porque no, nos ponemos de acuerdo y. Me bueno. Di una vuelta también. Mira, ese es un compromiso. Claro. Ya. Cuando tengamos boletos, pasajes, hospedaje, todo listo te vamos a volver a hacer la pregunta y ya tienes ese compromiso por aquí está en el video la gente Orale, lo vio, ahí está <risa> Normalmente a mí siempre a donde voy en México me preguntan hey pero de dónde eres, de dónde eres, de dónde eres hasta que en un momento me llega a asustar un poco porque dije pero por qué me preguntarán tanto de dónde soy eso es ah. normal entre ustedes? Sí, eh, una por tu acento y ob acento obviamente sexy. también por, por el color de piel es, color muy raro, negro. es muy raro ver como personas afro aquí en, o en la zona centro. ¿Si ¿sí se les dice así afroamericanos o...? Si, sí, yo soy negra, yo soy afro, negra, whatever Como <ríe> quieras está bien para ah, mí Ok, ok, digo por, para que no vaya a haber ninguna ofensa ¡Ah, no! Mira, yo te voy a decir una cosa, Shisha, en este momento está con la persona más negra del universo. Y no negra tan, así como que refiriéndome tanto a mi color como tal, sino del, del orgullo, ¿sabes? De que me encanta okay. serlo. Y me fascina cuando me dicen negra. Y sabes que cuando llegué aquí en México, Ajá. en principio la gente como que, ay, pero no te digas negra. Y yo, ¿what? Espérate, no, no, es yo que soy en negra. Lados puede ser un poquito ofensivo en algunos lados. ¿En serio? Bueno, espero que tú no. no. Ah, de yo hecho. eso pregunto antes, ¿sí? De <risa> te curas en salud. Sí. Pero de hecho, si, si me dices otra cosa, que no sea negra, sí me voy a ofender, ah, ¿ok? ¿tú? Así que no me digas güera. Está bien. <risa> aquí muchos de los negocios están acostumbrados a decirte, pásale güerita. Sí, siempre me dicen, y yo ¿pero por qué, señor? Soy negra. Si usted me dice, pásale negra, yo voy a pasar. <risa> Gente, aquí con Cheche me acaba de comentar que esta piedra que está en este lugar tiene más de 500 años. Sí. Más de 500 años. Wow. Y ve pasar a la gente de la Ciudad de México y de la no Ciudad de México. <risa> <risa> ve pasar a todo mundo, la verdad. Sí. Y también a mí, me habías comentado que aquí hubo un encuentro muy cerquita. Sí, en la otra, en la otra esquina fue el encuentro justamente de Hernán Cortés y suma la primera vez que se vio. Wow, impresionante. Bueno gente, un poquito de historia. Como siempre, jamás está de más. Al ladito de la iglesia, bueno dentro de la iglesia que ahorita va a poner una <risa> imagen. Producción. <risa> Producir yo misma. Eh, están los restos de Hernán Cortés. Wow. Y al ladito de la iglesia está un hospital que fue el primero que fundó Hernán Cortés. Wow. Y el hospital funciona en este momento sí, de la historia. Sí está en funcionamiento. Sí. y otro datito curioso de este lugar es como hace poco se cumplieron los 500 años pues también se encontraron así como que se hizo un encuentro de paz entre los descendientes de Montezuma y los descendientes de Hernán Cortés Acá estamos en un puestecito donde puedes encontrar plátanos Deliciosos plátanos ricos, fritos Oigan en nuestro país esto por lo general no lo venden en la calle No por lo general, nadie lo vende en la calle Y bueno es súper cool que estés aquí y que puedas encontrar un poco de esto Estamos comprando un poco para probar, para ver, para botanear ¿Qué tal tu plátano con crema? ¿Ya tú lo habías probado con crema? No, sin palabra Bueno, aquí no. <risa> en mi casa sí, aquí no. <risa> mm. Mm. Y ya estamos aquí abajo en el metro, terminamos nuestra supergrabación. Aquí se compran, nos compramos los platanitos, yo heredé de este último. Y estos señores están viendo, más o menos, cuál es la ruta exacta que tenemos que tomar para llegar a casita. Porque, pues, al parecer no saben. Y luego bajamos con dirección a Barranca del Cuarto. No nos vas a dejar sola, Cheche No, no, no. Nos va no vas a acompañar hasta el punto que tenemos que llegar. Ojalá no, no a la Podemos abarcar parte. O sea, es parte de mi recorrido. Super. Gente y algo súper importante que tienen que saber es que en nuestro país en el metro no se te permite comer O sea, no podrías pasar con algo así Y yo uh, como tuve la oportunidad me vengo así corriendo rapidito con mi, con mi platanito Pues disfrutándolo mientras voy a buscar mi transporte Esta parte del metro es como un espacio en donde te hablan acerca de la arqueología Acá en México hay diferentes piezas y así Y esta pieza es una pieza original de esos momentos Estamos acá, ya salimos del metro. Acá anda Gise, Cheche. Che, pues ya se fue yeah. para su flu, casita. Flu. Gise, ¿qué opinas tú de cómo nos tratan los mexicanos nos aquí tratan en muy, México? Muy, muy bien. Muy bien. Bien, muy muy muy chido Muy chido, muy chido <risa> Muy chido La verdad para mí siempre ha sido como que, oh wow, una felicidad muy grande cada vez que vengo a México Sobre todo por la amabilidad de la gente y las personas No es mentira, si un extranjero viene aquí a México y repite esa, esa venida así como que Ok, voy otra vez a México, y otra vez a México, y otra vez a México Es porque definitivamente nos encanta cómo son los mexicanos con nosotros Los amo mucho yo también los amo mucho, gente. Espero que han disfrutado muchísimo <risa> este video. Eh, gracias, Yellé, por acompañarnos el día de hoy, por tratarnos tan bonito. Yo soy Catherine Boyce, ella es Gise Carolina. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el canal de Gise que también subió un video. Canal de nuestro amigo Yellé. Y por supuesto, pues les recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que se suscriban a este canal. En este momento, si aún no lo han hecho, le den click a la campanita. Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video Y otra cosa muy importante es que estamos haciendo una dinámica super cool Sí, la dinámica consiste en... Recuerden que tenemos una dinámica Giza y yo super cool en nuestros canales En donde regalamos videollamadas, videoconferencias con nosotras así Ustedes y nosotras así, la persona que gana se lleva una videollamada ya Totalmente sea, gratis. <ríe> gratis Gratis, gratis <ríe> Ya sea puede ser la videollamada por WhatsApp, por Skype, por FaceTime, por Instagram Por donde ustedes quieran, hacemos la videollamada Así que si tú quieres conversar con nosotras por un tiempo así Tú que me estás viendo y nosotras pues también Puedes traer a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia, al invitado todo, que todo, tú todo quieras todo en tu llamada Pero de este lado vamos a estar solamente nosotras dos Aquí abajo les voy a dejar en el primer comentario del video El comentario que está con pin puesto allí La primera persona que comente se lleva la videollamada Llamadas. No solamente en este video, sino en todos los videos que vamos a estar subiendo De ahora en adelante regalaremos videollamadas así es Así es, así que gente nada Ahora sí nos despedimos, besitos para todos y los amamos mucho. ¡Woo! ¡Viva México!